hola a todos sean bienvenidos a este detalle oculto del modo historia en mortal kombat 11 este detalle oculto se encuentra en el capítulo de raiden en un enfrentamiento contra jax nos vamos a dirigir al modo historia para mostrárselos quiero aclarar que este detalle lo descubrí por mi cuenta no lo investigué ni nada por el estilo este detalle oculto se encuentra en el capítulo 11, cortando lazos, en la parte número 3, o sea, después de la pelea contra Jax. Y por el momento escuchen y vean. Las promesas que te hizo Crónica son un cruel engaño. Ella es la madre de Shinnok, quien diseñó la esclavitud de tu retornado. ¿Viste algo extraño? ¿No? Voy a volver a pasar la escena. La madre de Shinnok, quien diseñó la esclavitud de tu retornado. Si aún no la has encontrado, te voy a pasar la escena en cámara lenta y recortada. Pues al parecer tenemos a Hanzo Hasashi más conocido como Scorpion. Pero la pregunta es, ¿por qué está ahí? ¿Luego Deborah no lo había asesinado? Pues por el momento eso es un misterio. Si te gustó el video dale me gusta, suscríbete... Y si quieres hacerme alguna recomendación sobre algún traje que quieras obtener, déjalo en los comentarios. Y nos veremos en otro video. Adiós.